Nuestra policía municipal está preparada para salvaguardar la integridad de los ciudadanos. Este enajenado, cuando el policía municipal va a decirle que está vestido inadecuadamente, donde a los parques van los niños, va la familia a recrearse, este enajenado mental lo único que hace es que agrede a nuestro policía. Lo agrede de tal forma que está hasta herido. ¿Comprende? Entonces yo creo que sí. Si hay una policía preparada eh, para, para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía. Los ciudadanos lo único que tienen que hacer es someterse a tal obediencia. ¿Cuentan ustedes con los mecanismos necesarios para, para intervenir en este tipo de eventualidad? ¿O qué sucede en lo delante? Fíjate, eh, lamentablemente no contamos, pero ya nuestro señor director, por medio del alcalde, se están dando los pasos pertinentes. Me parece que en esta semana o la otra ya nuestros policías municipales van a estar... ...total y debidamente eh, armados, con policías, eh, perdón, con, con equipos, ¿sabes? con equipos pistola, rices, esposas, bastones eléctricos, etcétera, etcétera. Entonces, en torno a ese, la policía actuó como tenía que actuar con el mañanado, ¿verdad? ¿no? Fíjate, debió actuarse de otra manera porque había que neutralizar el individuo, no maltratándolo ni nada por el estilo... ...porque nosotros somos una, una policía preparada universitariamente... No podemos atropellar a nadie, simplemente estamos para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía.